Bienvenidos amigos nicotecnianos Bien, este es el primer curso de ilustración vectorial Esta va a ser una clase teórica para poder ponernos a tono Le voy a indicar qué es lo que vamos a estar haciendo cómo lo vamos a estar haciendo Y le voy a indicar el programa que vamos a usar Pero antes, como vi que habían bastantes preguntas al respecto Lo voy a indicar en este video también eh, Pasa lo siguiente, miren eh, Los cursos van a arrancar los días lunes Va a ser un curso por semana Arrancamos este día 28 de junio Lunes 28 de junio con ilustración vectorial en dos dimensiones, 2D Y a continuación, acá está eh, la fecha del lunes 28 de junio Que es toda la semana Y después va a seguir dibujo digital ¿sí? eh, Que va a ser pintura digital Que Algunos, algunos preguntaron si tenían eh, tablet O sea, la, el pen con tablet, digamos, o, o no, no importa En realidad puedes usar un pen con, con tablet, como una Wacom o una tableta Genius, si querés, para ilustrar. O con el mouse. Si sí, las dos formas van a estar bien, no hay ningún problema con eso. Después vamos a seguir con el de <coughs>, composición de fotomontaje. Y después con programación. O sea, <coughs> vi que hay muchos interesados en programación. Va a ser la fecha 19 de julio. Toda la semana vamos a estar con este curso. Y después, por último, <coughs> no, por último no. sí el de 3D, ¿sí? que es el, el día lunes... 26 de julio y en la semana siguiente que sería acá en agosto, o sea el lunes 2 de agosto hasta el sábado 7 de agosto va a ser el de edición de vídeo así que esos van a ser los cursos, los dividí de esta forma porque bueno nada, o sea nos conlleva prácticamente, prácticamente toda la semana y, y puede que se nos vaya un poco de tiempo, así que tengan eso en cuenta ahora sí, muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase de ilustración vectorial que tenemos esta semana Ah, por cierto, no quiero dejar de decirte que puedes inscribirte a los cursos que vos quieras Uno, dos o todos, no hay problema Muy bien Espero que no haberme olvidado de nada Y ahora sí Bueno, ilustración vectorial, ¿qué es eso? Bueno, en el mundo digital hay muchos tipos de, de ilustración O en lo que es creatividad también Y lo que es ilustración vectorial es algo así como lo que pueden ver acá Miren, voy a agrandar un poquito más la pantalla este tipo de dibujos que tiene muy buena resolución. Si puedes ver, los colores son bien puros, la definición y todo lo demás. ¿Cómo se hace esto? Te voy a mostrar acá un ejemplo. Bien. Lo que se puede hacer es un dibujo, que es lo que vamos a estar haciendo nosotros. Un dibujo, que lo, lo haces en, con la mejor tecnología que existe, que es con lápiz y papel y goma, por suerte y por supuesto. Y vas a dibujar, o vamos a dibujar, un dibujo cualquiera que queramos. Y de, a partir de ese dibujo, vamos a digitalizarlo con una foto o escaneándolo. Y en un programa que te voy a decir a continuación, vamos a redibujarlo... En este sentido como se ve acá Que si te das cuenta tiene una calidad totalmente espectacular ¿Y para qué lo vas a poder usar esto? uf para lo que quieras Desde imprimirlo, compartirlo en redes sociales Vi que algunos estaban interesados en lo que es por ejemplo Community Manager Y la verdad que este tipo de ilustración O este tipo de recursos es totalmente apl aplicable a lo que es Community Manager Porque al final de cuentas Community Manager es el tema de administrar cuentas sociales y demás Y requiere de muchos tipos de gráficos de este estilo y, o similares. ¿sí? Y esta herramienta que vamos a ver tiene que ver con eso. Muy bien, para entrar en tema, espero que me puedan seguir si no consulten a un adulto o que los guíen en esta parte. Este es un mini ejemplo, igual se van a dar cuenta cuando empecemos a verlo. Y acá tenemos dos tipos, o mejor dicho, hay dos tipos de imágenes. Hay imágenes que son en mapa de bits, como tengo acá a la derecha, que son una conjunción de cuadraditos que todos estos cuadraditos juntos hacen a la imagen. Acá hay una letra E, por ejemplo, que está conformada toda por cuadraditos. La computadora, el televisor, la tablet, el teléfono. Si vos te acercás, vas a ver que hay puntitos cuadrados. Esos puntitos cuadrados, también llamados píxeles, hace que eh, en, en todo el grupo de colores conformen las imágenes. Si acercas la cara, digamos, los ojos a la pantalla, vas a ver que están todos esos cuadraditos. En cambio los, eh, los dibujos de, en base a vectores se realizan a través de estas líneas que son mucho más nítidas, son mucho más definidas y podés encontrar estos dos tipos de imágenes. La realidad es que convivimos constantemente con estos dos tipos de imágenes. Pero lo que son dibujos de vectores siempre conservan mucho más calidad. Lo que tiene de bueno los dibujos de vectores es que se pueden imprimir, se pueden hacer para videojuegos, se pueden hacer para bueno, redes sociales, para lo que quieras. Y siempre va a mantener la definición. Pero lo que es imágenes, acá a la derecha, bitmap, si puedes ver acá abajo, es como que se va comiendo, se va rompiendo, puede que se vaya eh, distorsionando, eh, depende para que la uses o si agrandas o achicas la imagen. Así que estos dos tipos de imágenes son las que existen hoy en día. Principalmente, sí. Entonces, la que vamos a hacer ahora son imágenes en base a vectores, para que mantenga una muy buena calidad. Ojo, estas dos pueden convivir juntas. sí. Hay muchos dibujitos que contienen de estas dos, o inclusive videojuegos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo más para aclarar lo que venía diciendo. Las imágenes bitmap o mapas de bits se basan en estos cuadraditos que, que cuando están todos juntos conforman una imagen. Por ejemplo, acá una letra S puedes ver que la letra S tiene todos esos cuadraditos así, medios como comidos, que conforman la letra. Y acá abajo, vectores, son líneas. Vectores, justamente eso, una línea, ¿sí? De punto a punto. Entonces, mantiene mucho mejor la definición. Y este tipo de dibujos está muy bueno para que esa definición se mantenga. Por ejemplo, acá tenemos lo que sería un ejemplo de una imagen vectorial, ¿sí? Donde la definición, la definición está muy bien trazada con respecto a una imagen vectorial. De mapa de bits que puede que pierda un poco la calidad, pero tiene otras ventajas. ¿sí? Nos vamos a concentrar entonces en el dibujo de imagen vectorial. Acá tenemos algunos eh, ejemplos de imágenes vectorial. Se usa mucho para lo que son iconos en redes sociales, en internet... También para videojuegos, porque esto podría ser tranquilamente un recurso de videojuego, como personajes, o no sé, puntos, o cosas a coleccionar, y ese tipo de cosas. Y esto se hace con un programa de edición o, eh, o de ilustración vectorial. ¿sí? Fíjate que la definición está súper nítida, súper bien. Acá continuamos. Acá hay otros ejemplos más. Fíjate, son todos eh, parecerían iconos íconos. ¿sí? Tienen como cierta eh, perspectiva, porque son como... Como, como visto desde arriba Y todos tienen muy, muy buena definición Si te acercas o te alejas, va a mantener siempre la definición Fíjate este, este me encantó Tiene unos trazos espectaculares De hecho, seguramente te llamará la atención Que hay películas que tienen, o dibujitos Que tienen este estilo de dibujos Y están hechos en su gran mayoría de veces Con eh, recursos de este estilo ¿sí? Vectoriales y programas de este estilo vectorial Acá hay otro recurso más en el que vas a encontrar esto muy seguido hoy en día, por ejemplo, Twitch, más que nada. Hay mucha gente que hace sus propios logos. Son los que se conocen como logos tipo de eSports, en el que es una imagen dibujada con vectores. Y si te fijas, la imagen es muy nítida, son colores plenos, o sea, puros. Eh, a veces hay degradado, a veces no. Eso no importa mucho, pero siempre mantiene la definición. Bueno, ¿para qué se usa? Por ejemplo, para iconos en Twitch, por ejemplo, están los famosos emotes y ese tipo de cosas En los cuales se puede usar este tipo de ilustración vectorial Y a partir de estos ejemplos y este programa que vamos a ver Podrías crear inclusive eh, emoticones y cosas personalizadas para Twitch Y otros recursos más, como, no sé, cosas para el WhatsApp, inclusive O sea, muchísimas cosas, muchísimas cosas iconos. Eh, como ves acá, también se pueden crear de forma vectorial. Y es lo recomendable porque mantiene mucho la definición. A ver qué más. Bueno, recursos para eh, videojuegos. ¿sí? En este caso, este fondo de videojuego, típico, parecería como una especie de Mario Bros. Está hecho con un programa vectorial. ¿sí? Yo me, bueno, te, vos te vas a dar cuenta porque los colores son bastante puros, bastante plenos. Hay algunos degradados. Pero todo está hecho en base a un programa eh, que hace dibujo, e ilustración, vectorial y nada, simplemente son formas puestas puestas así de esta forma con, con líneas, con, con, con trazados los colores más o menos se repiten siempre y, y te digo, muchos videojuegos hoy en día se hacen con este tipo de programas se prepara el fondo y después los personajes y acá justamente venía uno, mira este es un personaje que está eh, desarrollado con un programa vectorial y, y se nota porque los colores son muy plenos ¿sí? ¿Puede, ¿Se puede hacer en otro programa esto o lo anterior que te mostré? Sí, seguro, totalmente La única diferencia, como te digo, es que las imágenes vectoriales suelen mantener muchísimo la definición Así que es un muy buen recurso para tenerlo en cuenta Y además mezclarlo o combinarlo con los otros tipos de formatos de imágenes Como bitmap, dibujos y otras cosas más Acá tengo otro ejemplo, en el de arriba, ahí es como una especie de ilustración mucho más definida y también está hecho con un programa vectorial y te das cuenta por la nitidez de la imagen, ¿sí? Si, bueno, acá si me acerco me lo mostraría, a ver... No, bueno, no me, no me deja acercarme del todo, pero no importa. Lo que quiero mostrarte es que el estilo de arriba es un estilo más... Ilustrativo, ¿sí? Que trata como de respetar o resguardar mucho lo que son las sombras Está muy, muy muy bien trabajado, tiene muchísimo trabajo Y el de abajo es un poco más al estilo pixel art Que este también puede estar hecho con un programa vectorial ¿sí? O sea, por más que esté hecho con cuadraditos y parezca como te dije antes Hecho como en bitmap Puede que esté también hecho a propósito así Sea el estilo de trabajo, de dibujo Y se haya, se haya hecho con un programa vectorial que tranquilamente se puede hacer ¿Y por qué? Porque mantiene la definición Si esto lo agrandolo a lo chico, mantiene la definición ¿sí? Aunque, recordá, se pueden combinar las dos cosas Pero en este caso solo trabajamos con Vectorial Bien, ¿qué tipo de programas vectoriales hay para, para poder hacer este tipo de dibujos? Bueno, hay programas gratuitos y programas de pago Programas de pago, el más conocido es el del medio acá, Adobe Illustrator Que es uno de los más reconocidos y más utilizados, pero es de pago Igual que la versión de acá CorelDRAW Que es un, una herramienta también muy similar También de pago con otras funciones Y el de la izquierda es Inkscape Que es exactamente igual en cuanto a, al recurso que, que, que se utiliza en lo que es ilustración vectorial, o sea, prácticamente tienen los mismos recursos, las mismas herramientas obvio que al, al ser estas otras herramientas más bien paga, tienen muchas veces mejores cosas o cosas que las versiones gratuitas no tienen en nuestro caso vamos a estar utilizando esta, esta, este programa que es Inkscape, el que le mostraba acá antes este de acá, es un programa totalmente gratuito, está disponible para mucho tipo de plataformas, o sea, Windows, Mac, Linux, muchas opciones distintas. En el video siguiente te voy a mostrar cómo instalarlo y los primeros pasos como para que puedas sacarte el miedo y la duda al uso de este programa para cuando nos conectemos en vivo ya tengas más o menos algunas cosas en vista. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este programa? Vamos a redibujar, vamos a pintar, vamos a entender cómo funcionan Estos herramientas, estas herramientas, estos recursos Para que puedas crear tus propios dibujos vectoriales Y llevarlos al formato o al dispositivo O exportarlo como quieras y compartirlo con, con quien quieras O usarlo para lo que se te ocurra Porque tranquilamente esto lo pueden usar Les digo, para trabajo de la escuela Para trabajo de, no sé, de, de, de su trabajo Si sos profe para, para mejorar eh, los recursos visuales o, o crear tus propios recursos visuales. Y es una herramienta que la verdad está muy buena y es muy útil. Así que acá hay algunos ejemplitos de cómo se hace. Y por más que sea gratuito, les digo, eh, no significa que sea mal, al contrario, tiene muchas cosas buenas. Solamente es un poco de práctica e ir entendiéndola. Así que muy bien, hasta acá espero haber sido claro, espero que espero que, que me hayan seguido un poco la, la corriente y, y la idea de lo que vamos a estar haciendo los espero entonces eh, en la clase en vivo Lo vamos a estar haciendo por google meet en principio ¿sí? les voy a pasar les voy a enviar si es que ya no, no se los había enviado el, el link para que puedan ingresar a la clase de google Classroom y ahí puedan estar pendientes de las clases y el Google Meet, que va a estar en el Google Classroom también, para que se puedan conectar en el día y, hor y horario, que ya saben son los martes y jueves, 19 horas, o el horario de Argentina, están todos invitados el único requisito que les pido es que bueno tengan el programa instalado, obviamente y el formato, les pido por favor que dejen que hable yo y si alguien quiere hablar, me avisa así no nos tapamos entre todos ¿sí? la clase más o menos va a durar una hora, hora y media, no creo que se vaya a extender hacia dos, pero eh, la idea es ir experimentando a la par con ustedes y que le vayan dando rienda suelta a lo que quieran crear. Así que bueno, hasta acá llegamos con esta parte teórica, cualquier duda o consulta me la hacen por mail, ya lo saben, contacto arroba nicolascabanas.com, me la dejan por ahí y yo respondo. O también en el Classroom, que es preferente, así los demás pueden ver eh, la consulta que tengan, que seguramente pueden que tengan la misma consulta, o responda a consultas que tal vez no tengan todavía y les puede ser de muchísima utilidad. Así que amigos, hasta acá este video, y el próximo, eh, que los invito a ver a continuación de este, es cómo instalar el programa Inkspace. Eh, perdón, Inkscape Y hacer los primeros pasos Como para ir empezando a, a mover un poquito los hilos del programa Bien, nos vemos en el próximo video Adiós